Bueno, desde ayer venimos alertando justamente de este aumento para frutas y verduras, sobre todo empujado por la cuestión de las heladas que ocurrieron días atrás. Claro, que hay barato, que hay económico, cuáles son las ofertas del día. Pablo Gamba nuevamente con este tema, el precio de frutas y verduras. Pablo, bienvenido. Hola, Pablo. Muchas gracias nuevamente, Sergio, Noelia. Sin duda, esta es el, eh, la verdura que más aumentó. Hasta ahora, ¿sí? Lo dicen aquí en la feria de Goy Cruz, donde estamos ubicados. Y vamos a tener mayor precisión porque estuvimos recorriendo el lugar y vamos a preguntarle a Marisa, que vende todos los días y sabe mucho más que nosotros de precio. Bueno, ¿cuánto aumentó la verdura en este 2022 aproximadamente en porcentaje? Marisa, muy buenos días. Buenos días. Eh, mira, yo creo que agregó el 30% más o menos. Eh, también baja, sube, así... Todo el tiempo es así, por ejemplo... ¿Tiene variaciones constantes? Muchísimo. Por ejemplo, una semana está muy barato, que el choclo lo teníamos ayer, teníamos 4% y hoy día tenemos que vender 3%. O sea que ya es un choclo menos, 3% en vez de 4%. Ya es menos, sí. Y la selga está barata. ¿La selga? Sí. ¿A cuánto se selga? consigue, por ejemplo? Danos algunos precios para ir llenando nuestro bolso, digamos. Mira, yo te voy a mostrar la selga, que está súper barata. Vamos a hacer el recorrido por la feria de Goecruz. Cruz. Sí, esta selga, ¿a cuánto la encontramos? A hoy en día está a 2.70. 2.70, 3.50 estaba, a 2, 2 entonces 70, 70 pasó. Hoy. hoy que tendría que, bueno, especula la gente que va a subir para la fiesta, no, está bajando la espinaca, la selga ha bajado bastante. Ese es un buen dato, digo Marisa, teniendo en cuenta justamente que se viene Pascua, muchas personas utilizan la selga ¿no? para, para este tipo de eh, encuentros, ¿no? Sí, sí, buscan mucho la selga, el choclo, los morrones, la espinaca. Por ejemplo, ¿a cuánto encontramos los morrones o lo que tenemos a nuestras espaldas? A, espaldas? ¿Te ¿Te a $2.50, sí. barato, no está caro. En cambio el pimiento rojo está a $400 el kilo. ¿El rojo es el más caro? El pimiento rojo es el más caro. El rojo y el amarillo está un poquito caro. Te Pero preguntar... tenemos el ver, el rojo y el verde que salen más barato. ¿La berenjena cuánto está? Está a 80 el kilo, 2 kg 150 podemos hacer las promociones. ¿El camote, te pregunto? Eh, mira, esto es remolacha. Remolacha, perdón. La remolacha, sí, el fardito está a 3.50, ha bajado también. 3.50, podemos hacer por paquetitos 70, ahí vamos. ¿La lechuga, el tomate? No, la lechuga ha bajado bastante, está 100 el kilo, eh, porque estaba la semana pasada estaba 150 el kilo. Todos estos productos que vemos aquí, por ejemplo, que estamos mirando en imágenes, vamos a la fruta un poco, porque también son muchos los mendocinos que quieren saber a cuánto está, por ejemplo, la uva. Mira, la uvita está a 180, la mandarina está barata a 100. 100 pesos el kilo. La naranja, 100 el kilo. ¿La pera? La perita tiene 150 el kilo. Ahí vamos haciendo y vamos tomando lista, ¿no, Sergio? Noelia. La frutilla, a muchos les gusta la frutilla. Decime, ¿Cuánto está? La frutilla está a 800 pesos Bien. el kilo. 800. O sea, sí, también estaba cara. ¿Es ¿La fruta más cara que tenemos? La más cara. La más cara es la frutilla, el kiwi, después tenemos la palta. Pero ¿El kiwi, por ejemplo? Ahora se sí ha venido la parte económica, que está a 2.50 el kilo. Ah, bien, porque la cara, ¿cuánto está? La cara está a 600, según el calibre, porque el, hay 600 está el chiquito uh -huh. y la grande está a 700. Uh -huh. El kiwi hoy en día ha bajado también, porque estaba súper cara. Hoy está en 600 el kilo. Perfecto. En otro lado podemos encontrar más a 550 también. No sé si te pregunté por la manzana. Eh, no, tenemos una económica que sale 150 esa, y tenemos el de la caja. Miren, esta es la económica, ¿no? También 150. Sí. 150 el kilo, y la, la de caja sale 250. Bien, la de caja entonces es 250. Sí. Eh, veo que hay mucha variedad, y eso es lo importante a la hora también de buscar mayor economía, Marisa, ¿no? Te pregunta la gente cuando viene a comprarla a la feria, ¿Qué es lo que más lleva? Te digo una compra habitual. ¿Qué es lo que más se lleva? Má, mira, lo que más se llevan están na, la naranja, la mandarina. O sea, ven toda la oferta, lo más barato lleva. No, no. La gente, la verdad que como todos estamos medio mal, ¿no? ¿Han pero que por la inflación la gente lleva menos de lo que llevaba antes en el bolso? Sí. Sí, bastante. O se agrupan también ahora. Vienen entre varios y se llevan cajas, se reparten acá mismo, les hacemos la... Hacen compras grupales. Grupales, sí. Más está eso, grupal. Y, por ejemplo, llevan así cajas de naranja, a 1500, y entonces se reparten entre ellas. Vienen tres, cuatro amigas así... ¿Cómo están las ventas? Por último te pregunto, hasta el momento, ¿cómo van las ventas? ¿Tranquilas o van mejorando? Está mejorando, está mejorando. Por ejemplo, la selva, por eso te dije que está barata. Y hoy día, no sé cuánto estará el pescado, pero dicen que está muy caro. La gente dice que está caro. Preferimos llevar espinacas, selga, camote, zapallo. Este zapallo lleva muchísimo. Este zapallo sale 50 pesos el kilo. Es un zapallo camote, se usa para todo hacen milanesa, hacen rodajas, ponen en, en el horno, ponen con un queso y listo, es muy lindo, zapallo del año también bueno, está. Para aprovecharlo. Sí, o sea, nos preguntan qué más o menos pueden llevar y entonces nosotros les decimos, mira, tenemos... Último, sí, lo último, digo, abastecimiento tienen, eh, hasta el momento les están trayendo mercadería, eh, frutas, verduras o les falta? Eh, a veces son faltantes, pero gracias a Dios nosotros conseguimos y ya tenemos ya personas que nos traen directamente. ¿sí? ¿Qué está costando que llegue? Eh, la palta, la palta has, eh, después banana también, ahora ha bajado la banana, la banana estaba súper caro. Así que la banana también está barata. ¿A ¿Qué precio está? 120 está el kilo de Marisa, sabrostar. Marisa, muchas gracias por toda la información que nos has brindado. Te dejamos que sigas trabajando. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos. Cuando ustedes quieran, <risa> acá gracias. estamos. Bueno, Marisa está a cargo justamente de este puesto en la Feria de Goecruz. Sin duda, bueno, es importante tener en cuenta los precios y sin duda tener en cuenta este aumento que ha tenido la fruta y la verdura que dice Marisa. Y también lo comentaban algunos puesteros del lugar, ha incrementado un 30% desde que comenzó 2022. En este 2022, hasta el momento, el aumento ronda del 30%. Sí, bueno, esperemos que los precios se estabilicen o vayan bajando para que el bolsillo de los mendocinos rinda, ¿no? Que es lo Pablo, que todos queremos. Antes del cierre, ¿qué horario tiene de apertura y de cierre las ferias? Si lo sabes o si lo podés consultar así breve para decirle a los mendocinos. Lo consultamos, ¿en sí. qué horario de apertura y cierre tiene la feria? Mira, tenemos, nosotros estamos de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2, 2 y media. A veces hay gente con, que trabaja, viene después de las 2 y media, estamos 2 y media, 3. Claro. Les, ¿Dales el horario a Sergio y a Noelia que más conviene para venir a comprar? Y A las 6 de la mañana, porque <risa> puede ser... Tempranito, tempranito. No sé si llegamos a ya. No, no, de, después de las 8 pueden venir. Después de las ocho ya está todo armado, está todo lleno y ya todo, la verdura es fresca. Gracias. Así que les pueden, pueden guardar y tranquilamente. Bueno. Gracias, Marisa. Bueno, le agradecemos entonces por la nota, chicos. Muy bien. Gracias, Pablo. Dicen que el que llega temprano a la feria se lleva lo mejor. Así que, bueno, al que madruga... Al, al que madruga, <risa> eso <risa> le iba a decir. Gracias, Pablo. Un abrazo. Hasta enseguida. Chao.